Muy bien, pues vamos allá. Buenas tardes, Marían. Buenas tardes, Paco. Empezamos ya, así que al lío! Voy a cerrar esto de aquí. Y allá vamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Espero que tengáis cafés a mano. Vamos a ir viendo... Eh, en esta tanda de cómo crear una campaña de publicidad, webinar, webinar número 6. Vamos a ir viendo eh, cómo se configuran anuncios en Google Ads y luego pasaremos también a anuncios en redes sociales y algunas otras estrategias que vamos a ir viendo en, en el índice que vemos a continuación. Bueno, el objetivo de esta parte eh, va a ser estructurar, bueno, eh, repite el, eh, los objetivos que comparte con el primer webinar, que es el de estructurar el plan de marketing digital para tu primer negocio, del cual ya estuvimos hablando, escoger el formato publicitario online adecuado, que ya vimos eh, cuáles eran las características de Google Ads, elaborar y lanzar un anuncio online en Google Ads, que lo vamos a ver ahora, y comprender y utilizar herramientas de marketing y publicidad. Eh, online en redes sociales, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la tarde de hoy. Eh, el índice se compone de la campaña de Google Ads, anuncios y datos más importantes. Ahora sí os voy a enseñar lo que son las tripas, digamos, de cómo se hace un anuncio, cómo se estructura bien, cómo se hace de forma llamativa, pero cumpliendo con los parámetros de, de Google, ¿vale? porque tiene unas políticas muy, muy, muy, eh, determinadas y saltárselas implica que te cancelan la campaña. No el anuncio, es que te cancelan la campaña directamente si te, si te saltas determinados datos o no te la dan por válida, simplemente. Veremos las campañas en redes sociales eh, con su introducción y, y los datos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué englobará tanto Facebook como Instagram en un primer momento a través del manejo de eh, Facebook for Business e Instagram? Eh, luego veremos las Twitter ads, los Twitter ads, que una vez que veamos el funcionamiento de Facebook, veremos que prácticamente casi todas las plataformas de redes sociales funcionan igual. Y por último, las herramientas de la publicidad online para pymes como eh, la newsletter, que lo vamos a ir mencionando como otra estrategia más, pero no vamos a ahondar en ello, eh, así en plan profusamente. Eh, veremos el blog también como un elemento de reputación online. Y luego la geolocalización, que ya vimos en uno de los anteriores eh, webinars que yo mismo impartí. ¿De acuerdo? Eh, sí que os destaco que si bien vamos a ver Facebook, Instagram y Twitter, alguno, alguna me puede preguntar, Daniel, mmm, ¿Y TikTok? Que ahí puede ser la pregunta. TikTok todavía está en pañales. Sus estructuras aún no están 100% estudiadas ni su ROI. Pero ya empiezan, ya empieza. yo ya he estado viendo y leyendo algunos artículos sobre TikTok de cara a sus estructuras publicitarias, pero aún no está totalmente 100% estudiado para meterse de lleno ahí. Aunque algunas pymes, por ejemplo, ya están eh, empezando a tener presencia dentro de TikTok, que perdió su, su halo de lugar reservado para para aquellos que eran menores de 16 años, cuando en la cuarentena lo abrieron a todo el mundo y el marketing ha entrado, ha dado una patada en la puerta, se ha presentado y ha dicho, hola, todo esto es mío, y se ha puesto ahí a, a intentar sacarle el máximo partido a TikTok. Y como digo, ya hay estudios, están empezando a estudiar. Todavía están pañales, por eso no lo incluyo aquí, porque puede cambiar. Tanto es así que, por ejemplo, parte de Facebook for Business eh, algunas partes de las capturas que os traigo hoy, que hice exactamente la semana pasada, esta semana han cambiado de ubicación dentro del, de, del panel de control, para que os imaginéis. Todo esto muta muchísimo, por eso hay que estar muy al tanto, hay que estar muy metido y mirándolo todas las semanas porque cambia, cambia continuamente. Pues vamos allá. chanchan chan. Espero que os hayáis puesto bien las pilas. No sé si os acordaréis de algo de la semana pasada, de los grupos de anuncios, los anuncios, las campañas, cómo era aquello, del, del tipo de anuncios que se pueden hacer dentro de, de Google Ads. No sé si alguno se acordará de todo lo que estuvimos viendo porque os di traya, os di traya. Pero vamos a, a continuar porque tenemos que seguir viendo qué es lo que se hace y cómo se hace bien, ¿de acuerdo? Sobre todo para quienes se lo planteen. De nuevo, os repito, Alguno, yo me he repasado lo del otro día. Muy bien, Jessica, así me gusta. De nuevo os repito, eh, para los que digáis, wow, es que mmm, Google Ads es para gente con dinero o para tener. No, no, no, no. no. Eh, Google Ads puedes arrancarlo si te gestionas bien el presupuesto, entre 150 y 180 euros por mes y para empezar a sacarle partido. Pero ojo, ya os hablé la semana pasada. Google Ads es un asunto de constancia. ¿Vale? De constancia. Sí, café doble, Jessica, para mí otro, por favor. <risa> vamos allá. Bien, ¿cómo configurar la campaña de búsqueda? No os voy a poner exactamente toda la campaña de Google Display, aunque esta mañana me he estado dando cabezazos contra ella, fijaos lo que os digo. ¿eh? Eh, vamos a ver cómo se configura una campaña de búsqueda. Os mencionaré cositas desde la campaña de display porque se configura de una forma relativamente parecida aunque tiene otros parámetros también. Y, de hecho, os digo, llevo desde ayer intentando arrancar una campaña de Google Display y hasta esta mañana no me ha acabado de salir. O sea, no os agobiéis. Porque he tenido hasta asesoramiento de Google y los de Google no sabían dónde estaba el fallo. Y al final sí que lo encontré, lo solucioné y esta mañana ya está rodando y era una campaña internacional. O sea, que imaginaos. También os daré un pequeño par de truquillos, como por ejemplo, que os voy a decir... Uno de los primeros más importantes, esto no viene en los manuales de Google. Estas son cosas que yo he aprendido por experiencia y que me han ido comentando personal de Google que trabaja en este ámbito. Las campañas, apuntaoslo, ¿eh? las campañas que hagáis de publicidad en Google Ads, siempre a ser posible, que arranquen a primeros de semana y, si es posible, a primeros de mes. ¿Por qué? Porque la analítica que tendréis de eso será más pura que si la arrancáis un viernes por la tarde eh, en la tercera semana del mes. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda, en la medida de lo posible, arrancad las campañas a principios de semana, principios de mes. Yo, fijaos, final de mes, último día del mes, ya casi cuenta como principio de mes prácticamente con el arranque de campaña. Porque principio de mes es mañana. Y como lo he podido solucionar y demás, prácticamente me cuenta como principios. Pero yo habría estado más contento, si no es por la presión del cliente, yo habría estado más contento arrancando la campaña el lunes. Fijaos lo que os digo. Y llevo desde el lunes de esta semana peleando. Porque a veces las campañas se resisten un poco. Bien, vamos allá. Eh, tras conocer la estructura de la campaña como vimos en el webinar anterior, ¿vale? os lo recuerdo, campaña, grupos de anuncios, anuncios, extensiones. Hoy lo vamos a ver un poquito más en detalle. Podremos acceder a la dirección que hay aquí, que podéis ver, que os la voy a copiar aquí en el chat por si alguno quiere meterse y toquetear, ¿vale? que es HTTPS, muy importante la S, HTTPS ads.google.com. ¿vale? Si entráis ahí, ya se os abre el menú. Y ya podéis hacer con los pasos que os di la semana pasada, podéis empezar a hacer los primeros, los primeros pasos de configuración. Pasado eso, eh, se accede al menú y demás. Y entonces llega un punto en el que te dice, redacta tu primer anuncio y tú te quedas parado mirando, diciendo, ¿qué es esto, ¿Qué es esto del anuncio? ¿Qué va a hacer el anuncio? ¿Me va a comer el anuncio? No muerden, pero hay que hacerlos bien. <risa> Yo os recomiendo siempre que empecéis una campaña que en cada grupo de anuncios que hagáis, mínimo hay que hacer tres anuncios, ¿de acuerdo? Mínimo tres anuncios. Tal y como está estructurado Google, Actualmente Google Ads haréis dos anuncios que picaréis vosotros, es decir, que meteréis vosotros los datos a mano. Los títulos, las descripciones, las URLs y todo esto que vamos a ver ahora. Y el tercero os dirá vamos a poner un anuncio dinámico. Decirle que sí y lo que hará será que cogerá todas las palabras clave que hayáis usado y eh, los títulos y textos que ya habéis usado y, y con él compondrá un tipo de anuncio que es un anuncio mutante. No es que sea lo ven, no te saque garras y te arañe, sino que básicamente es un formato de anuncio que cuando Google lo muestre mostra, eh, elegirá de entre 10 títulos 3 y de entre 5 descripciones o 6 descripciones, 3 y lo irá componiendo y lanzando conjunto a vuestros anuncios. ¿Por qué hace eso? Para determinar qué anuncio es mejor en la campaña y una vez que sabe cuál es el mejor, irlo enseñando. Siempre va a enseñar el mejor anuncio. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el mejor anuncio? Porque las estadísticas aparecerá que tiene mejores datos, más impresiones, más clics, más conversiones. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? No os agobiéis. Y solo han pasado 10 minutos. Bien, seguimos. vamos para allá. Os acordáis, ¿no? Tipos de campaña: búsqueda, display, shopping, vídeo, aplicación, smart, que te dirige prácticamente y te preconfigura una campaña, y discovery, que era esta en la que aparecen tarjetas debajo de la, de la búsqueda en el teléfono móvil y ahí aparecen y también los publica en YouTube y en, y en Gmail. Habréis visto que cuando usáis Gmail, a veces en la parte de arriba, encima de vuestros correos, aparecen do, dos anuncios de texto. Bueno, pues ahí. Con Discovery se pueden meter, e incluso con las de búsqueda también. ¿Vale? Y uno dice, pero total, yo eso nunca lo uso, nunca hago clic, siempre lo cierro. Os lo repito. Por cada uno de vosotros que no le da, hay 999 personas que se le dan. Porque si no, Google no habría ganado mil millones. Millón arriba, millón abajo. Mil millones arriba, mil millones abajo. Casi nada. Esto es lo que nos va a salir. Cuando nosotros le damos a campaña de búsqueda, de acuerdo. primero os dirá qué tipo de campaña queréis hacer, si de ventas, de reconocimiento de marca, de tal. Nosotros le damos a eh, modo experto y le damos a eh, sin objetivo. Y ahí nos aparecerá este panel. Nos aparece justo inmediatamente debajo del primer panel cuando ya queremos configurar la campaña. ¿Qué hace esto? Pues mira, básicamente aparte de que ya vimos en la anterior los tipos de, de campaña que hace, las más comunes, las más comunes son búsqueda, display y vídeo. Búsqueda son los anuncios que salen en el buscador de Google. Los tres que hay encima de la búsqueda, los tres, dos, tres que aparecen abajo y a veces puede salir alguno en el lateral. Displays son los que ponen imágenes dinámicas en páginas web, aplicaciones eh, y otras páginas que tienen publicidad contratada y espacio para publicidad y lo van poniendo ahí. Y en vídeo son las de YouTube. Las demás, Shopping, son para poner productos. Estos que aparecen en la búsqueda también. Si buscas ordenador portátil y te salen un montón de productos al lado, son esos. Aplicación, pues para poner publicidad en aplicaciones y o hacer publicidad de tu aplicación. Smart, que es la automatizada, y la discovery. Bien. Cuando le damos a búsqueda, nos aparece el siguiente panel. Este, ¿de acuerdo? Esto está hecho en una campaña que no está funcionando ahora, para que lo podáis ver. Por eso arriba me aparece, lo de se requiere un nuevo método de pago, porque eh, como es una campaña cancelada, mmm, me deja entrar para hacer una configuración, pero si quisiera que funcionara, solo tendría que actualizar la forma de pago para lanzarlo. Bien. Me aparece configuración general búsqueda, aquí se recoge que el nombre de la campaña tenga que ver con vuestro producto. Yo he puesto búsqueda, pero aquí iría porque vamos a hacer una campaña, una simulación de campaña para vender bicicletas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, seleccionamos, yo en vez de búsqueda pondríamos bicicletas de segunda mano, por ejemplo, si es lo que vamos a vender. ¿Por qué? Pues porque a Google le gusta. Y si además es una palabra clave, pues mejor que mejor. Nos puntúa la campaña. Google nos va a puntuar la campaña. Luego, en red de búsqueda o red de display, porque hay veces que anuncios de texto pueden salir en display. No os lo recomiendo porque en display van a salir más anuncios que en búsqueda, pero vais a tener menor retorno. Si hacemos una de búsqueda, la hacemos de búsqueda, pura y dura. Para el display ya tenemos las campañas de display. ¿De acuerdo? Seguimos, entonces, clicamos solo red de búsqueda, a veces os aparecerá clicada por eh, el display, damos, con red de búsqueda, ¿vale? Chachan, chachan. Y lo, lo siguiente que nos aparecerá justo debajo, solo, bueno, si abrimos eh, ajustes adicionales, nos sale esto, visitas al sitio web, o sea, seleccionar los resultados que quieres para la campaña, visitas al sitio web, Llamadas telefónicas, si queremos que la campaña esté orientada a que nos llamen por teléfono. ¿vale? Elegimos el prefijo, aquí pone Estados Unidos, clicamos, se abre el desplegable, aparece España, pones tu número de teléfono y ya. Y eh, descargas de la aplicación, si se trata de una aplicación, porque hemos seleccionado el modo experto. vale eh, Si es para Android o iOS, pero como no es, lo quitamos. O sea, no lo, lo, le quitamos el clic y punto. El check que diga, ¿vale? Entonces elegimos, ¿visitas al el sitio web? Pues pones le, le, la dirección de la web. ¡No! ¡Oh! La landing. O sea, que os dije que convendría que os hicierais una landing page para la campaña, que es una mini web con el producto de venta? Porque si no, si la apuntas a la web general, la gente tiende a perderse, y se los cerros de Úbeda y tú no estás en Úbeda. Bueno, a lo mejor algunos sí, un saludo. Pero... Tú no estás en ¿da? entonces tú quieres que vayan a, a la landing para vender ese producto en concreto. Luego, si ya tienen interés, ya clicarán e irán a tu página web. Pero a ti te interesa vender ese producto, así que lo mejor es tener eh, la landing page hecha y será sitio web de tu empresa, por ejemplo, bicicletas baratas, Málaga, porque yo estoy en Málaga, bicicletasbaratasmalaga.com, barra promoción, barra landing, barra oferta, lo que sea, ¿vale? Donde hayáis alojado esa landing que como dijimos, pueden ser, se pueden hacer tanto en WordPress como en Movie Rise, del cual ya os hablé eh, en el webinar anterior, que es un programa para hacer web de chulo, que, eh, donde alojemos esa landing, pues se pone ahí, minicletabarata.com barra promoción. Ahí irán dirigidos los anuncios. Y el número de teléfono que vayamos a, a atender. ¿De acuerdo? Chan, chan, chan. Bien. Una vez que le hayamos dado, nos aparece, este es el, el mismo panel de antes, ¿vale? Nos aparece segmentación y audiencias. Esto es bastante importante. Primero, segmentación, ¿dónde te quieres dirigir? ¿Quieres hacer una campaña a nivel nacional? internacional si la quieres hacer global, le das a todos los países y territorios, pero no os lo recomiendo. Lo mejor, ya os lo dije, es ser un francotirador en este asunto. Luego, eliges España. Eh, luego, hay otra opción que se llama eh, abrir, abrir territorios. Cuando haces eso, en ciudades grandes, puedes elegir incluso ir a barrios en particular, ¿vale? Tú puedes poner Madrid eh, y dentro de Madrid te aparecerá una subsegmentación. Te saldrá un mapa. Y tú marcas dentro del mapa. ¿vale? Y dices, quiero que salga en Malasaña, en Lavapiés, en no sé dónde. En Barcelona, quiero que salga en el Echampla, que salga en, en Valcarca, que salga en, en el Barrio Gótico y en, el Tibidavo, en la Avenida Tibidabo, que es de gente de pasta, por ejemplo. Eh, en Málaga, pues te sale segmentada la Costa del Sol, Torremolino, Marbella, Fungirola, ¿de acuerdo? Eso es para hacer anuncios muy, muy, muy concretos y con una hipersegmentación. Un ejemplo, si yo hiciera anuncios para Málaga, para Costa del Sol en concreto, y veo que entre mi público puede estar eh, el público extranjero, pues abajo justo en idiomas pondría también configuración en inglés. ¿Qué hace eso? Que las personas que hablan inglés o que tienen el ordenador configurado en inglés verá mi anuncio antes que cualquier otro. ¿de acuerdo? Es importante también que si vamos a configurar la campaña en inglés, uno de los grupos de anuncios esté en inglés. Tres en español, tres en inglés. ¿vale? Un grupo en español, un grupo en inglés. Y que esos en inglés estén orientados a ese público, a ese público extranjero. Justo debajo nos vienen las audiencias. Selecciona las audiencias que quieres añadir a tu campaña. Estas audiencias... No sé si sale justo aquí. No, no las he abierto. Bueno, si pulsas en audiencias, te aparecerán una serie de temas y de tipos de audiencia sugerida para este tipo de producto. Te aparecerá, por ejemplo, si ponemos las, las, las bicicletas, pues en audiencia aparecerán. Mountain bike, gente que hace mountain bike en fin de semana, gente que está pensando en comprarse una bicicleta. No es una segmentación tan tan tan justa y precisa como la de, la de Facebook, pero se acerca. Y la ventaja es que esto llega a todo el mundo y los anuncios de Facebook, solo a los que tienen y usan Facebook. ¿vale? Siguiente. Importantísimo. El presupuesto. Bien. ¿Cómo jugamos el presupuesto? Eh, os lo dije la semana pasada. Está en el webinar de la semana pasada. Os recuerdo, cuando queremos hacer un, un presupuesto, aquí Google os pide el importe medio que quieras invertir al día. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos si nosotros tenemos 150 180 80 euros por mes? Se divide entre... La cifra mágica, que es 30,4. Esa cifra la da Google, ¿vale? Si pincharais en más información, que está iluminado en, en azul, justo al lado, si pincharais en, en más información, nos abriría el, el hueco y pondría tienes que multiplicar tu presupuesto diario por 30,4. Bueno, pues dividiéndolo, si tenemos 150 euros, nos saldría 4,9, tal y cual. Si ponéis 5 euros al día, tenéis un presupuesto de 152 euros. Si ponéis 6 euros al día, 182 euros. Nuestro presupuesto. Pom, no es complicado. Yo soy de letras y no me lío. ¿eh? Y luego, ¿en qué quieres concentrarte? Eh, centrarte, te pone aquí. En conversiones, eh, si lo abrís, os pondrá en clics, en tal y en cual. Como veis abajo en el recuadro verde, pone, esta campaña usa la estrategia de puja de maximizar conversiones. Para que obtengas el mayor número de conversiones posibles para tu presupuesto. Dejadlo así, de base. ¿De acuerdo? Ya cuando aprendáis más, los sistemas de puja ya los podréis modificar. Pero de entrada, un maximizar conversiones está estupendo. Ya está. Eh, os viene el check de definir un coste por acción objetivo. Esos son los CPA, de los que hablamos la semana pasada. CPA, coste por adquisición. Eh, eso es definir una cantidad máxima que quieres que invierta Google AdWords en una misma persona que esté interesada. Pero ahora mismo no nos interesa. Ahora mismo vamos a piñón. Nos vamos a conversiones, a maximizar conversiones. Os recuerdo, una conversión es cuando alguien entra en la web y nos manda un formulario, nos hace una llamada desde la web, desde la landing, eh, se muestra interesada, nos pone un email, todo derivado de los ganchos que nosotros Hemos puesto en, ese, en esa landing page y en los anuncios, ¿verdad? Eso es un, alguien contacta desde un anuncio. Y justo debajo, oh, amigos míos, amigas mías, aparece extensiones de anuncios. ¿Qué es una extensión? Una, ex, una extensión anuncio es un texto, digamos que extra, que aparece en los anuncios. ¿Vale? No sé si los tenéis en mente o los habréis visto bastante, pero cuando ponéis una consulta, por ejemplo, eh, bicicletas, lagatas, lagatal, y tenemos nuestra, nuestro anuncio, a veces debajo del anuncio te aparecen unos links, te aparece un número de teléfono, te aparece un contacto directo. Esas son las extensiones y las tenemos que poner porque Google las puntúa más. No quiere decir que por ponerlas, Google las vaya a enseñar siempre. Las enseñará a partir del momento en que nuestra campaña alcance un nivel de calidad suficiente. Y un nivel de calidad suficiente es un CTR por encima del 3%, ¿de acuerdo? Os recuerdo, el CTR es la media entre impresiones y clics, clics e impresiones multiplicado por 100. Que para una campaña, 3-4% está estupendo. Vemos que tenemos varias. Extracto de sitio, eso os pedirá unas cuantas frases en, para que resumáis... Qué beneficios le podéis dar al cliente, por ejemplo bicicletas de segunda mano, bicicletas nuevas, bicicletas de ocasión, arreglo de bicicletas, ¿vale? Ponéis eso y a lo mejor debajo del anuncio aparecen los textos. Extensión de formulario para clientes potenciales, se puede hacer una extensión de formulario, es súper bestia, porque si clicáis ahí os aparece una serie de campos: nombre, dirección, eh, nombre, mensaje, teléfono, email. Y eso sale en el mismo anuncio de texto, ¿vale? Es muy bestia, es muy bestia. Esto lo incorporó hace muy poco, no tiene ni seis meses. Extensiones de SMS, por si quieren mandarnos un SMS. Extensiones de promoción, por si tenemos alguna promoción activa. Por ejemplo, Black Friday, ahora que se va a abrir, Cyber Monday. Extensiones de precios, para poner los rangos de precios entre los que están nuestros productos. Y extensiones de ubicación. Esto es, sobre todo, si tenemos la ficha de Google My Business. Si tenemos la ficha de Google My Business, la asociaremos en la extensión de ubicación. Y entonces, eh, cuando aparezca nuestro anuncio, Google al lado del anuncio eh, pondrá la extensión de Google My Business para que el público lo vea. Esas son las extensiones eh, básicas que nosotros podemos agregar. Luego hay otra serie de extensiones que Google enseñará por su cuenta. Entre otras, como me preguntasteis la semana pasada, están las extensiones de reseña y notas y comentarios. Esas notas y comentarios y reseñas que aparecen en nuestra ficha de Google My Business aparecerán, pueden aparecer también con nuestro, con nuestro anuncio, ¿vale? Bien. Una vez que le demos justo aquí abajo que pone guardar y continuar, ¿vale? nos aparece el grupo de anuncios. Configurar grupo de anuncios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Facilito, sencillo. Es pues rellenar lo que os va saliendo con un par de truquitos que os he dado y ya está. no ¿Todo bien? Vale, el silencio por un bien. De acuerdo. Pues empezamos a configurar los grupos de anuncios. El grupo de anuncios es donde os he dicho que dentro del grupo conviene eh, tener un mínimo de tres anuncios. Ahora, nombre del grupo de anuncios. El nombre del grupo de anuncios conviene que tenga que ver con nuestra palabra clave. Sí, Google también. Fombella me dice que bien, chachi. Eh, también eh, conviene que tenga que ver con nuestra palabra clave. Bicicletas baratas. Perfecto, maravilloso, estupendo. Aquí ya, como veis, en la parte de la derecha, cuando ya pongo yo aquí bicicletas baratas, lo tomo como una palabra clave. Fijaos que pone estimaciones diarias. Eh, bicicletas baratas. Elige palabras clave para conversiones, coste por clic y el coste por acción diario. Y debajo pone presupuesto diario. Aquí hemos metido el presupuesto que le vamos a poner nosotros a la campaña. ¿vale? Y a continuación veis le ponemos el nombre al grupo de anuncios. ¿Por qué? Porque cuando tengamos, si tenemos varios grupos de anuncios, conviene saber de qué es cada grupo. Por ejemplo, podemos hacer uno de bicicletas, orientado a bicicletas baratas, porque las tengamos de ocasión. Otro que sea de bicicletas de segunda mano. Otro que sea de bicicletas nuevas. Otras que sean solo de mountain bike. Otro, que, otro grupo de anuncios, porque tenemos dinero y hacemos aquí a, a anuncios como churros, eh, que sea de tanto. Podéis hacer varios grupos de anuncios con el mismo presupuesto. Lo que pasa es que eso se repartirá y cuanto más tengas, antes se gastará el presupuesto. Ahí, eh, ahí ya... Por eso conviene tener un par de grupos de anuncios máximo y que compartan el mismo presupuesto dependiendo del tipo de presupuesto que hayamos puesto, ¿vale? Luego, introducir URL de página web relacionada, ojo. Puede ser nuestra página web, puede ser nuestra landing page o puede ser el animamiento o puede ser una página web de la competencia para que busque todo lo que hay ahí y nos saque palabras clave relacionadas. También podemos poner nosotros, introducir productos o servicios, bicicletas de segunda mano y nos dará un listado de palabras clave que tengan que ver. Y de ese listado nosotros elegiremos las que nos interesa. Ahora, si nosotros metemos las, páginas, las palabras clave a mano, esto es un truco que os doy también, el truco de alguien que ya lleva tiempo con esto. Todos estos datos, tenedlos antes en un, en un Excel, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo tenéis organizado todo en un Excel, si tenéis que hacer otra campaña de cualquier cosa, solo tenéis que copiar y pegar. Para controlar las palabras clave también viene muy bien saber en qué palabras clave estamos pujando y no solo, y podemos hacerlo incluso fuera de la campaña de Google Ads. Y cuando metamos aquí las palabras clave, nos saldrá una estimación diaria. Eso si no hemos hecho antes nosotros el presupuesto, como en Ubersuggest o usando la herramienta de palabras clave que está arriba donde veis la llave inglesa, que pone herramientas y configuración. Si pincháis en herramientas, os abre el panel de las palabras clave. Y abajo aparece bicicleta, bueno, he metido yo a mano, ¿vale? Bicicletas baratas Málaga, bicicletas mountain bike, bicicletas de segunda mano, bicis de segunda mano. Tenemos, las palabras clave las tenemos que pensar siempre como las buscaríamos, no nosotros, sino como las buscaría nuestro cliente. ¿Cómo? Pepi, Manolo y Miguel van a buscar una bicicleta barata para comprársela, para usarla, para comprarle primero una bicicleta que el niño destroce para después tener una bicicleta buena operativa. ¿Vale? Poneos siempre en el pellejo de vuestro cliente. No penséis como un profesional del ramo. No pongáis bicicleta modelo tal con estas características, cuadro de aluminio y... Y amortiguación de tal y cual y discos de freno. No, pensad como un cliente. Luego ya podremos hacer un grupo de anuncios específico para el, ese cliente que sabe lo que quiere. Pero si queréis llegar al gran público, pensad como el gran público. Es más fácil, encontraréis más palabras clave capaces de atraerlo. ¿vale? Ponedos siempre en el pellejo de vuestros clientes. Y aquí, cuando ya le hemos dado en este punto abajo Pondrá guardar y seguir, hemos metido nuestras palabras clave, una URL de referencia, tenemos el nombre del grupo y de repente nos abrirá el anuncio y te dirá, hay que configurar el anuncio, configúrame el anuncio, escríbelo y aquí ya es cuando tenemos que hacer el trabajo. Lo primero que vemos, bueno, justo en el filo de arriba veis que pone en curso pendiente pendiente, ¿vale? Eso es porque quiere que hagamos tres anuncios, como os he dicho. Y si veis, vienen dos juntos y el otro está un poco más separado, que será el dinámico. Nuevo anuncio de texto. ¿Veis que sale un triangulito? Eso es porque yo he puesto ahí HTTP. ¿Sabéis lo que es un certificado SSL? ¿Sí? ¿No? Chan, chan. Sí. Sí. <risa> vale. Para quien no lo sepa, un certificado SSL, vale. Para quien no lo sepa, un certificado SSL es algo que se contrata cuando compras tu dominio, bicicletabaratas.com. Y te dicen: eh, ¿Qué es un eh, Quieres el certificado SSL? Hay algunos de pago, otros que te lo regala el hosting. Ya casi todos suelen ser de pago anual. Salen por unos 30 euros en adelante al año. vale. El certificado SSL es lo que os pone la S en el HTTP, ¿vale? Y si ponéis solo una dirección sin certificado de seguridad, que es lo que hace el certificado SSL, lo que hace es que eh, encripta la web desde el origen del servidor hasta el navegador del visitante. Y lo hace seguro. Y para aquellas webs que vayan a tener cosas de pago, es indispensable tener un HTTPS. Es decir, un certificado SSL, que es lo que os da... La S de HTTPS. Si veis aquí, ¡chan! si veis HTTPS, no me sale el rectángulo, eh, el triángulo de alerta. Eso quiere decir que la campaña se va a puntuar mejor si tiene un certificado SSL. De nuevo, se adquiere en el hosting donde tengáis comprado el dominio. Y eso, a través de la configuración del hosting, se configura y se pone el HTTPS en la dirección. Eso hará que la gente que entre vea que es una dirección segura y es, por lo tanto, mucho más confiable. Esa web tiene más puntos, digamos. ¿Veis? Aquí pone ya HTTPS mi si pusiera Si no tuviera la S ahí, pondría solo eh, HTTP y tendría una alerta, un triangulito de... Conviene que tengas el certificado, sácatelo. O sea, cómpralo. Y lo dicho, lo compráis en el hosting y ya tendréis la dirección de vuestro dominio, será HTTPS. Y eso hace que sea confiable. Hoy en día, todas las webs, casi todas las webs, sobre todo las que tienen pago, tienen un certificado SSL comprado. Y os pedirá, a continuación, os pide tres, os pide tres títulos. De la web, ¿vale? Tienen que tener 30 caracteres o menos. Fijaos que he puesto título 1: bicicletas de segunda mano. Título 2, mountain bikes de ocasión. Tienen que estar eh, relacionadas también con las palabras clave que hayamos puesto. Si salen ahí palabras clave, muchísimo mejor y mejor punto va a tener. Si esas palabras clave también están en la landing page que hemos construido para vender, más puntos nos va a dar. Bicicletas nuevas y segunda mano. ¿Veis? Ahí me he pasado en dos. Eso no me dejará continuar eh, No me dejará continuar hasta, hasta que sea solo de 30 o menos. Eh, Juan Félix pregunta, ¿qué hosting es de calidad? Pues mira, esa es una pregunta trampa. En realidad, el que a ti te funcione bien. A mí me ha funcionado bien IONOS. Y hay gente que solo habla peste de IONOS, el antiguo One and One. Hay gente que utiliza HostGator. A mí me ha ido mal HostGator. Hay gente que usa GoDaddy. A mí me ha ido mal con GoDaddy. Hay gente que usa Sideground. A mí hasta ahora me ha funcionado bien Sideground. Nominalia. No estoy descontento con Nominalia. En realidad es el que te funcione a ti bien. ¿vale? Interdominios. Hasta hace poco funcionaba bien y de repente empezó a hacer cosas raras. Me van por rachas. Bastoras que cambien de, de compañía de cualquier cosa que afecte a la... A la compañía de hosting y de repente piensa solutions. Solo tengo malas experiencias con Piensa Solutions. Es lo que hay, porque además te tienen capados los derechos de administrador y. Pf, pero ojo, esa es mi experiencia. A lo mejor a ti te funciona bien. Yo qué sé. ¿Vale? VH. VH estaba bien, pero tiene dos problemas fundamentales. Uno, es bastante pequeño el espacio que te dan. Y dos, si necesitas cualquier cosa, su servicio de atención al cliente está en inglés. Chan, chan. Eh, de hecho, yo estoy detrás de un cliente para que me den unas credenciales para cambiarle el PHP y es bastante puñetero. OVH estaba muy bien hasta hace unos años, ¿vale? Porque era muy rápido, muy tal, tenía unos servidores de calidad y todo eso. Pero hace unos años. Eh, de unos años a esta parte, ellos te dan mejores prestaciones y la verdad es que, eh, que sea mejor y que coste menos no es una garantía, ¿vale? VH es eso, tiene mucha fama, pero le viene del pasado. Yo hoy por hoy utilizo para la mayoría de mis clientes IONOS y para mis proyectos personales utilizo IONOS. Eh, trabajo también con SiteGround y no me va mal. He trabajado con interdominios y hasta cierto punto funcionaba bien hasta que empezaron a hacer cosas raras. De GoDaddy yo les pegaba fuego directamente. <risa> Solo he tenido malas experiencias. Pero, ojo, luego hay gente que dice, ah, pues a mí me va estupendo, a mí, wow, encantadísimo. Pues, ahora, estupendo. Los hostings son un asunto complejo. Sobre todo es eso. El que mejor te vaya a ti. Rayola, hay gente que ha usado Rayola, está súper contenta porque además están súper optimizados o web empresa están súper optimizados para WordPress, para posicionamiento y demás. Yo con web empresa he tenido desencuentros y con Rayola no he trabajado pero tengo una referencia buena y una mala. Así que, ahí está. Bien, hemos puesto los títulos. Espera, voy a beber, después de rajear aquí alegremente de los, de los dominios. y Vamos a dar una chuchona a esto, que estamos aquí todavía y tenemos que... Nos queda Facebook. Muy bien, como veis, lo siguiente que nos pone es eh, ruta visible. ¿Qué es eso? La ruta visible es una dirección web que no tiene que ser cierta, no tiene que ser operativa, pero es la que nos aparecerá. Si veis en el anuncio justo a la derecha, nos aparece en verde. Esa dirección no quiere decir que sea real. La real es la que tenemos arriba del todo, URL final. ¿Por qué hace eso Google? Porque Google dice que le funciona muy bien. Pues vale, tú haz lo que te diga Google. Ya, ya está. Rellena eso poner bicicletas ocasión, a ser posible componer una palabra clave con los espacios que nos dejan la ruta visible. ¿De acuerdo? Luego, nos aparecen dos descripciones que tenemos que rellenar. Bien, las descripciones tienen 90 caracteres. Tenemos que rellenarlo con un texto eh, que sea adecuado, que tenga palabras clave. Eh, no se puede, solo se puede poner un signo de puntuación de exclamación. No podemos llenarlo de exclamaciones ojo los títulos importantísimos que me han echado a mí mmm, atrás una campaña hace nada porque puse la palabra oferta, prohibida. En los anuncios está prohibido poner oferta, eh, descuento, gratis, mmm, el mejor. Eso está prohibido y te echan atrás la campaña. vale Esas palabras no se pueden poner. Ni porcentajes tampoco se pueden poner. Ahora, en cambio, abajo he puesto, financiamos desde 300 euros tu bicicleta. Sí, pero ojo, si yo pongo eso, Google querrá ver que en la landing he puesto que se financia desde 300 euros. Si no, nos puntuarán baja la campaña porque estamos engañando o él lo interpreta como que lo estamos engañando. Todo lo que esté en el texto de un anuncio tiene que estar en la web. ¿De acuerdo? Eh, dale salida a tu hobby por menos de lo que imaginas. Es decir, he metido un pequeño claim, una llamada de, en plan, oye, que esto es barato, está a tu alcance, tal y cual. Pero sin poner oferta, mmm, cómprame más barato que nadie. No, nos tirarían el anuncio, ¿vale? Todo lo que vayáis escribiendo aquí en el cuerpo de anuncio, lo veréis a la derecha, ¿de acuerdo? Lo veréis en la simulación del anuncio. Así os hacéis una idea de cómo va a quedar. Ahí está. Y luego ya nos dirá, vale, instala la etiqueta. Ay, esto es un trozo de código que nos van a dar que hay que meter en la landing. ¿de acuerdo? En MoviRise hay un sitio para meterlo y en WordPress eh, se utiliza alguna herramienta. lo podéis meter el código directamente con un plugin eh, insert eh, header and footer, se llama. Si tenéis un WordPress, yo os lo apunto aquí. o en el plugin de las cookies, lo que tengáis. Hay algunos incluso en la, en la propia plantilla de WordPress hay un sitio para ponerlo. En esos plugins se puede meter el código. El código lo podemos poner nosotros. Tú lo abres y te ahora os lo enseño. Lo podemos enviar a nuestro informático programador que esté haciendo la web, que la haya hecho y que sepa ponerlo o usar el Tag Manager. Si usamos Tag Manager, que es una herramienta de Google, eh, pues se le da ahí y nos genera una etiqueta de Tag Manager. Esta es la etiqueta, lo que veis justo abajo, que casi no se ve. vale Es que aparece así. La etiqueta global en HTML, en realidad es un trozo de código Java. Como veis abajo es un, es un script JS, vale que tiene un montón de numéricos. Esto es lo que hay que copiar en el código de la web, ya sea en, eh, de la landing en este caso, ya sea en el rise que tiene un sitio para ponerlo específicamente, ya sea en WordPress. Se mete este código. ¿Qué hace este código? Este código, cada vez que alguien haga clic y nos rellene un formulario, nos haga una llamada de teléfono y tal, registrará una conversión en la campaña. Esto es un poco más complejo porque además se puede hacer con clic. Con clic quiere decir que si alguien le da al botón tal de la, el que nosotros metemos aquí en este event conversion que aparece abajo si alguien hace clic en un sitio muy concreto de, de la página pues nos aparecerá también esa conversión y luego tú dices bueno, pero yo cómo veo todo eso en, en mi campaña pues mira, muy fácil cuando tú entres de nuevo en la campaña y estén tus anuncios operativos bueno, ver, cuando hayamos metido ese código ya nos dirá tu campaña está en funcionamiento. Es posible que os diga que está en fase de aprendizaje, ¿vale? Os aparecerá arriba. Campaña en fase de aprendizaje. Eso quiere decir que vuelva a hacer primero, va a hacer pruebas sin que te cueste dinero, va a hacer pruebas normalmente entre 24 y 72 horas, va a hacer pruebas para luego lanzar tu campaña un poquito más optimizada. Estará aprendiendo su algoritmo. Entonces, cuando nosotros ya llevemos un tiempo, eso sí, os recomiendo mucho, muy fuerte desde mi experiencia. No, no, no se toca. La campaña está pasado un mes. Algunos dirán, no, desde la primera semana ya puedes hacer cambios. No os lo recomiendo. Tened las lecturas de un mes y cuando tengáis las lecturas, a partir de ahí ya podéis hacer cambios. ¿Vale? Y como veis, esto os aparecerá, nada más entrar en vuestra cuenta de Google Ads, saldrá clics, impresiones, conversiones y coste. A lo mejor en conversiones os viene el CTR. Si pincháis y abrís el desplegable podéis poner conversiones para ver cuántas conversiones habéis tenido. Hemos tenido 11.000 impresiones de las cuales 721 personas han hecho clic en el anuncio para entrar. Y esas 721 personas, 19,4, o sea que hay uno indeciso todavía, 18 personas han mandado un formulario o han hecho una llamada de teléfono. Esas son las conversiones y el coste que tenemos ese mes de la campaña. Si el coste supera los 200 euros, nos cobrarán 200 euros y a final de mes el resto, de, eh, el resto que nos quede pendiente. ¿vale? Eso está así configurado en Google. Solo bajo ciertos aspectos te cobrarán a final de mes todo. O a menos que no hayas gastado todo el presupuesto. Si has gastado, tienes 180 de presupuesto y gastas 110, a final de mes te cobrarán 110. Mientras no llegues a los 200 no te, cobran, no te cobrarán, ¿vale? Esto va siempre contra una tarjeta una, o una, una cuenta corriente. Y estos datos también aparecen justo debajo. Anuncios que más se muestran, pues ahí como veis a la estructura, lo he borrado un poco porque es de un cliente mío. Veis que eh, os salen varios anuncios y las métricas de cada anuncio. ¿Os acordáis que os he dicho el 3-4%? Está muy bien. Pues fijaos, tengo un CTR de 7,80. Está más que bien. Y luego al lado pues aparecen varias estadísticas. ¿vale? Mi posición con respecto a la competencia en las pujas, los dispositivos, días y horas, datos demográficos, ubicaciones y un montón más de datos que podemos pedir. ¿Vale? Campañas de YouTube, pues se configuran igual que las de búsqueda, de Google Ads. Es importante subir contenido de muy buena calidad porque si no nos van a tirar la campaña. Lo que hay que hacer son varios spots, varios anuncios en vídeo y subirlas a nuestra cuenta de YouTube porque luego nos la pedirá. Tiene que tener buena calidad, buen sonido y hacer posible que sea un poquito innovador. Tipos de anuncios, pues mira, los tipos de anuncios son el TrueView Stream, que son anuncios en medio de los vídeos, estos que te paran el vídeo y te meten un anuncio. Yo no sé a qué, a qué lumbrera se le ha ocurrido ahora meter anuncios de dos y hasta tres minutos, porque eso es infumable. Además de tíos contándote su pájara en inglés. Sí, sí, sí, mira que te cuente. Son rollo. Los TrueView de Descubrimiento Discovery, que son anuncios en, en la lista de vídeos que tenemos a la derecha, a veces ponen vídeos intermedios que no tienen nada que ver, pero porque son anuncios y pone bajo promocionado. Pues esos anuncios pueden ser uno nuestro, por ejemplo. Anuncios no saltables, que son estos que te quedas tú mirando fuerte YouTube porque no te dejan seguir viendo el vídeo hasta que pasa. <ríe> sí, todos los odiamos, Jessica. Si te pones el, el, eh, un bloqueador de anuncios, te los salta. Pero estás fastidiando al YouTuber, así que ya. Luego los bumper, que son anuncios súper cortos de hasta 6 segundos que también interrumpen el, el vídeo que estábamos viendo. Anuncios tarjeta que te salen rápidamente, ¡pop! Y desaparecen. Los overlay, que son este banner que aparece al pie del anuncio, a veces se queda ahí todo el vídeo, si no le das a cerrar, pues eso. Y display, imágenes sobre los vídeos, que son estos justo al final, cuando acaban que te ponen otros vídeos y también te ponen publicidad. Bueno, pues esos son los display. Nosotros al configurar la campaña de YouTube elegimos qué tipo de anuncio queremos poner. Lo que hacemos es subir los vídeos, crear la campaña, introducir los datos del presupuesto y la duración de la campaña en el tiempo. La campaña es indefinida a menos que tú en la configuración de la campaña le digas que acaba tal día. Eso se hace para campañas con periodicidad. ¿vale? Por ejemplo, para el Cyber Monday, para navidades, para verano, etcétera. Selecciona dónde quieres aparecer y en qué emplazamientos, en vídeos de otros canales, en la búsqueda de YouTube, en la barra superior que aparezca como sugerencia de búsqueda, socios de la red Display, mostrar tus vídeos en, en espacios web de otra gente, ¿vale? Tú puedes pedir que tu anuncio salga en un vídeo del Rubius, pero será más caro porque es un canal que tiene muchos millones de visitas al mes, ¿vale? La ubicación, demografía, audiencias e idioma. Podéis apurar todo eso, que solo sea para gente en inglés que esté en Marbella, que esté interesada en el golf y en inglés. ¿Vale? Todo eso lo podéis apurar. El tipo de coste, por mil, visualización, adquisición. No os recomiendo ninguna en particular, sino en función del objetivo que tengáis. Y luego seleccionas ya el vídeo, lo sube y te sale una previsualización. ¿Vale? ¿Cómo quedaría? Como veis, tiene aquí lo de saltar anuncio, anuncio en stream, discovery, ta, ta, ta, la dirección, URL final, donde va a ir? La URL visible, llamada a la acción, si queremos poner de compra ya, reserva total ¿Vale? Y generar automáticamente con vídeos de tu canal, que es lo que hay que hacer normalmente. ¿Vale? Eso es para YouTube, que como veis, también funciona súper bien. pausa rápido, alguna preguntilla que tengo que daros los de redes sociales, ya. Pues al lío, redes sociales. Introducción. El uso de la publicidad en redes sociales permite igualar eh, la conexión social entre usuario y empresa, en teoría. ¿Vale? No en vano la aparición de las primeras betas, por ejemplo, de publicidad en TikTok, que os he dicho, eh, están empezando a analizarse ahora. Algunos elementos se han normalizado la pérdida de privacidad del usuario. Es decir, si quieres estar, no vale de nada esto de, según la declaración de Roma, prohíbo a Facebook que use mis imágenes. Eso no sirve de nada. Para empezar, porque tú se sus términos de uso. Si no quieres que usen tus datos, A, es tarde. B, borra tu perfil, pero ya es tarde. Antes de ponerte a vender, súper importante, pregúntate, ¿qué voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Y si el cliente ya es seguidor o está en mis contactos de Facebook o Instagram. Eso es súper importante, porque si no, tenemos que hacer otro, otro tipo de campaña. ¿Vale? Bien, Facebook e Instagram se distinguen sobre todo por la capacidad de hipersegmentación. No segmentación ya, hipersegmentación. Podemos incluso sugerir eh, que queremos una campaña para personas que estén en tránsito. Personas que están viajando y que pueden necesitar nuestro servicio de taxi, alquiler de bicis, alquiler de ways, yo qué sé, de lo que sea. Pues eh, alquileres de vehículos, de casa, de eh, tal. Podemos dirigirnos a una cantidad de gente brutal que esté en esa red social. Ojo, todos los anuncios son display. No, aquí no hay campañas de búsqueda como en Google. ¿Vale? Son siempre con imágenes. Por eso podemos promocionar posts que ya hayamos escrito y siempre se dirá que tienen que tener una imagen y poco texto. No hace falta conocimientos tan avanzados, entre comillas, y tienen que tener un gran impacto en la audiencia porque los bloqueadores no siempre pueden actuar en, lo, en las redes sociales. Los bloqueadores de anuncios no siempre actúan porque a veces te desconfiguran el, el, la red social y no es útil. Funcionan con menos presupuesto que Google Ads y tienen un mayor ratio de CTR, de aceptación. ¿Vale? Y no hay, que, no hay que elegir palabras claves, sino intereses de tu audiencia. De nuevo, eh, esta presentación os la pasarán. ¿vale? Se pueden crear anuncios que funcionen para las dos plataformas, para Facebook e Instagram, aunque las dos tienen necesidades distintas. Tienen el mismo gestor de publicidad, eso es verdad. ¿vale? Todo funciona a través del, del creador de campañas de Facebook. El seguimiento de las estadísticas son muy claros. Y muy entendibles y tienen políticas más claras que Google Ads. A veces Google Ads se pasa un poco y dice, tu anuncio, infringe nuestras reglas y políticas en la India. Tú, pero sí, yo no me estoy anunciando en la India. Pues lo estás infringiendo. Pues vale. vale. Es posible que llegues a tu audiencia sin perder tanto presupuesto. Como en Google Ads, eso es verdad. Y es importante vincular las cuentas de si vamos a hacer publicidad en, en Instagram tendrás sí o sí que vincular tu cuenta con Facebook, con una fanpage de Facebook. Así que lo más importante, tener una oferta potente y clara, saber para qué vamos a hacer la campaña y dónde la vamos a enfocar. Nada de meter un anuncio sin un destino. Es decir, nada de poner un anuncio y enfocarlo a la página web así a lo cabra. ¿Por qué? Porque la gente se va a perder, va a visitar la web y se va a ir porque no entiende para qué has puesto el anuncio. Los perfiles tienen que estar bien identificados, la segmentación, no os lo enseño. Disponer un horario de atención al público, Imágenes claras y profesionales. Y si promocionamos un post, visualizar antes las estadísticas para ver si tienen suficiente aceptación para, como para justificar que ese post sea promocionado. Bien, ¿a quién se orientan? A negocios y productos más generales. Lanzamientos de ofertas, súper práctico para eso. Preventas y productos específicos. Se alimentan de la estructura social en red, claro, de Facebook. Tienen un mejor ratio de visualización. Puedes llegar a amigos de amigos, que eso es súper interesante, porque amplía tu red, tu ratio. Puedes hacer campañas mixtas y también compartirlas por Instagram, que tu anuncio de Facebook se comparte en Instagram. Y la finalidad específica, tenéis que elegirla. Ahora lo vemos, ¿vale? Como aumentar tráfico, promover contenidos, apps, venta de servicio, productos. La estructura, esto sonará, bueno, aparte puede ser con un post promocionado o creando una publicación específica, haciendo un anuncio para eso. ¿Cómo? Pues la puedes hacer a través de un post o planificar varios anuncios que se sucedan en el tiempo, en el configurador de anuncios. Ahora lo vemos. Y con uno solo alcanzas a un público con varios anuncios, se alternan y mejoran la campaña. Por eso a la hora de hacer anuncios en Facebook es Interesante plantear hacer dos o tres dentro del mismo grupo de anuncios. Esto sonará, es la misma estructura porque aprendieron de Google Ads y tienen la misma estructura. Campaña, conjunto de anuncios, que es el grupo de anuncios de Google Ads, y los anuncios en sí. Y luego registrar tus datos. Eh, tiene, os dejo aquí el enlace. ¿vale? Entra en el enlace ta ta ta. Puedes escoger entre 11 objetivos que ahora los vamos a ver. Y luego ya, pues, coges y, y creas el anuncio. Objetivos de campaña. Aumentar la promoción, promocionar una aplicación, promocionar tu fanpage, tu página del negocio, promocionar la empresa por la geolocalización de Facebook, conseguir más visitas a la web o, eh, obtener, u obtener más clientes potenciales. Se orienta a conversión. Eso sale nada más darle a... ¿Para qué quieres hacer el anuncio? Pues esta es la ventana que os va a salir. ¿Vale? Promocionar, promocionar aplicación, promocionar página, tu empresa en tu zona. Esto cambia, cada tres meses le dan una vuelta. Entonces, hay que configurar el administrador de anuncios de la fanpage. Es una forma alternativa de configurar la campaña. Disponemos del botón promocionar o del botón ir al centro de anuncios. Vamos a verlo en la configuración de Facebook 2020, ¿vale? Esta es una web que llevo, ¿vale? Una fanpage. Y como veis, a la izquierda aparece promocionar o ir al centro de anuncios. Si paso y veo mis, mis textos, ¿vale? Los, los posts que yo he ido poniendo, veo, veréis que tenemos una cantidad de botones de promocionar hasta en la sopa. Promocionar arriba es decir, promocionar la fanpage, promocionar la publicación, abajo, a la derecha, en el centro, promocionar el negocio local, para promocionarme dentro del mapa y que salga, eh, promocionar el sitio web, como veis justo arriba, eh, está HTTPS, bla, bla, bla, bla pues mmm, promociona el sitio web. Y a la izquierda aparece centro de anuncios y también un botonaco abajo de promocionar. O sea, que Facebook quiere que promocione, ¿vale? Por si no no os había quedado claro si le damos a cualquiera de esos dos botones, nos aparecerá el anuncio. Crear anuncio o bien eh, tomar ya uno que ya exista. ¿Cómo se ve? Si nos vamos a crear anuncio, si pulsamos, nos aparece el objetivo del anuncio del que os he hablado hace un momento. Obtener más clientes potenciales, que es el que recomienda Facebook. Promocionar una publicación. Recibir más mensajes, promocionar tu página web, tu fanpage que diga, promocionar tu empresa en tu zona, alguien tiene el micro abierto y conseguir más visitas en el sitio web. Todo eso hace, eh, son los objetivos que podemos hacer en una campaña de Facebook. ¿vale? Ya lo que nosotros mmm, queramos centrar como nuestro objetivo. De nuevo, nos volvemos a la, a la de centro de anuncios y vemos que tenemos audiencias. Este es el punto más importante junto al de lo, elegir el objetivo. ¿Por qué? Porque las audiencias no, son aquellas personas a las que les va a llegar nuestro anuncio. ¿Vale? Por eso tenemos que tenerlas muy bien definidas. ¿Y cómo se hace eso? pues Pulsas ahí en audiencias y te sale este panel, crear audiencia. Pulsamos en cualquiera de los dos, el más o el que era de audiencia y elegimos nuestra audiencia antes de lanzar el anuncio. Podemos poner la edad, podemos poner la segmentación y la ubicación, ¿vale? Eh, importante, si esto está configurado en Málaga, es importante que seleccionáis la Málaga, Andalucía, España porque está Málaga, Western, Australia. y Un cliente me dijo, Damián, mis campañas de Facebook no sirven de nada. Y yo le dije, déjame que lo mire. Entré en el panel y estaba anunciándose en Australia. Y entonces uno dice, Manuel, ¿tú tienes negocio en Australia? Y me dijo, no. Y yo dije, pues ahora sí. Así que se corrigió y ya está. Se paró la campaña y se lanzó otra. ¿vale? Es que hay muchas. Málaga, Ciudad de México, Málaga, Zapopán, Córdoba, Argentina, Málaga, Málaga, Santander, Santander, Colombia. O sea, imaginaos el follón. Así que... Ahora, fijaos que os dejan anunciaros en el Tomillar y en Guadalmar. Eso que os dije de hipersegmentación, una gran hipersegmentación. ¿vale? Si tenéis un negocio en Guadalmar y queréis segmentar Guadalmar, pues podéis hacerlo. Ahí, ahí lo tenéis. Abajo, justo abajo, veis que hay como un medidor, ¿vale? Y si está en verde está perfecto. Si está en rojo no quiere decir que esté mal, quiere decir que es extremadamente específico. Si ponéis solo Guadalmar será específico, pero si vuestro negocio es así de hipersegmentado, pues ya está, es lo que hay. Si os sale amplio es que es demasiado genérico, está demasiado grande, es como si pone todo el mundo. Que me a todo el mundo. Le va a salir a alguien en Bator Mongolia, a alguien en, en Málaga, Australia, y a alguien en Johannesburgo. A lo mejor es un poquito amplio Piénsatelo. ¿Vale? Y luego está la segmentación detallada. Que ahí tenéis que poner palabras que definan vuestro negocio o el servicio producto que vais a lanzar para que os seleccionen los intereses. No... Es una palabra clave que dispara audiencias. No vamos a usar la palabra clave, vamos a agregar las audiencias que nos sale de debajo, los intereses. Yo he puesto ahí, por ejemplo, posicionamiento, ¿vale? Posicionamiento web, esa optimización de motores de búsqueda, sistema de posicionamiento global, eh, posicionamiento. Si ponéis coches, ¡wow! Os pues va salir la tira. Si ponéis algo de un hobby, os saldrán incluso grupos que hay en Facebook que vosotros no conocéis a ninguno, pero puede salir vuestro anuncio en un grupo de gente interesada en ese hobby, por ejemplo, ¿vale? A la delta, pues eso. Eh, podéis poner cosas más generales. Marketing digital, intereses, descripción del interés, y ahí os, os describen, ¿vale? Las cosas. Lo importante es que esté bien definido. Una vez que tenemos los intereses definidos, guardamos la audiencia, os dicen cuánto conseguís de esa audiencia, 2.200.000 personas, creada el día tal. Le das a guardar y se agregará tu panel de audiencias. Una vez hecho eso, estamos olvidados. Tenemos la audiencia a la que nos vamos a dirigir. ¡Chan, chan! Bien. En el centro de anuncios vemos que están todos los anuncios. Si tú clicas en todos los anuncios, os sale primero el informe de que la han fastidiado porque tuvieron un problema con el sistema y las estadísticas eran mentiras. Eso a Facebook le pasa mucho. Y si pinchas en el administrador de anuncios, irás al verdadero administrador que todo el que hace anuncios de Facebook debe conocer. Es este panel, ¿vale? Así, de mono, bonito, soso, gris, muy soso, con un botón verde. Este, moto, eh, este panel os permite, eh, cuando tengáis hecha la campaña y los anun el grupo de anuncios y los anuncios, como veis eh, justo arriba, iluminado en, en azul, pone campañas, al lado conjunto de anuncios, al lado anuncios, ahí podréis ver vuestra campaña desgranada para Facebook e Instagram. Si le dais a crear campaña completa, pues os aparece esto. ¿vale? Se seleccionar crea creación guiada para las primeras veces y creación rápida si ya lo conocéis. Y aquí, si le dais al botón de ajustes, os sale todos los ajustes que podéis hacer en la campaña. ¿Vale? La entre... todo eso para ver, para ver todos esos datos en vuestra campaña. ¿Qué pasa? Que luego podemos filtrar los datos y como veis, aquí hay un montón de datos, pero hay datos para aburrir, para enterrar a una vaca. Es que hay muchos. Objetivos, tráfico, conversión, interacción de publicación, me gustas de la página, descarga de aplicación móvil, interacción con la aplicación. Ubicación, no, ¿dónde va a salir nuestra campaña? En las noticias de Facebook, del ordenador, en las del móvil, en la columna derecha de Facebook, donde aparece la publicidad en Facebook, justo al lado ahí estorbando. Eh, noticias de Instagram, porque ya os he dicho que podéis hacer campañas mixtas. Eh, en las Instagram Stories, que ahí es donde se contrata para que salgan las stories. Eh, en Audience Network, en la bandeja de entrada de Messenger, porque podéis mandar publicidad a las bandejas de Messenger y ser un buen spam. Eh, porque de hecho, si abrís vuestra ventana de, de Messenger de, de Facebook, podréis ver las conversaciones que hayáis tenido en medio de publicidad y seguir la conversación. En vídeos sin stream de Facebook o vídeos sin stream de Facebook móvil. Estos son nuevos. Estos son como los anuncios que te interrumpen el vídeo de YouTube. Pues esto lo acaban de poner en Facebook también. ¿Vale? Y luego los resultados de campaña, coste de resultado, CPA, CPM, frecuencia, impresiones, gasto total. Resultado del conjunto de anuncios. Edad de la audiencia. Y os permite estudiar más a vuestra audiencia para lanzar nuevas campañas o sexo de la audiencia, hombre, mujer, categoría, etcétera. Como veis, tenéis datos para enterrar a una vaca. Buscad una vaca y enterrarle en datos. Podéis hacer un montón de cosas. Las específicas específicas de Instagram se centran más en recomendación, en los influencers, en empresas, en el pequeño negocio, es muy buena para pequeños negocios, en la venta, por el Marketplace de moda y accesorios y decoración, que se vende muchísimo por Instagram, y tiene distintos tipos de campaña específica. ¿Cuáles son para Instagram? Normalmente son aquellas que tienen que ver con ubicación y datos geográficos, con los intereses de, las, de los usuarios de Instagram, que tiene ya más de mil millones, con el comportamiento del público, gente que le gusta viajar, gente que le gusta, de hecho hay una categoría que es foodies, gente que le hace foto a la comida. ¿Quién no le ha hecho foto a la comida antes de comérsela? Normalmente yo no, porque ya me la he comido, pero de hecho en mi Instagram podréis ver fotos de comida. Y segmentación automática, también Instagram tiene un algoritmo de estos que puede crear terminators y decir, no, hazlo tú solo, y en fin. ¿Vale? Y luego el reconocimiento campañas de reconocimiento, campañas de consideración y conversión, que son como las de Facebook, igual, aumentar ventas, ofrecer a clientes potenciales más información sobre productos, clics en el sitio web, reproducción de vídeo, alcance y frecuencia, o en reconocimiento, dar a conocer tu empresa o tu app, aumentar tu alcance, reconocimiento de marca. Hay una que le llaman difusión loca, no lo he puesto yo, ¿vale? Lo llaman así ellos mismos. Difusión loca es tuntún, es que lo reparten ahí al tuntún a ver qué cae. Hay gente que le gusta hacer ese tipo de campañas. Y no es coña, ¿eh? Lo han puesto ellos. Está en su sitio web. Tipos de anuncio que encontramos en Instagram. Anuncios en Stories. Permite insertar tu anuncio entre las Stories de tus contactos. Anuncios con foto, que es el creando un post sencillo y promocionándolo, aparece entre el timeline de, de el, en el feed de, de tu Instagram. Anuncios con vídeo, que son lo mismo que el anterior, pero vídeos... Ahora aquí okay, eh, tienen que ser, son vídeos de máximo 60 segundos y está la regla del 5-5. Tienes 5 segundos para enamorar y 5 segundos para convencer. Si en esos 10 segundos no lo has conseguido, pasarán de tu vídeo. Así es, así de simple, así es rápido. Por eso tienen que ser muy llamativos. Anuncios por secuencia, que permite desplazar imágenes, son anuncios con varias imágenes e incluso vídeos. Y anuncios de colección, que estos son relativamente nuevos y te permiten sentar imágenes, precios de catálogo, vídeos, para hacer que tu usuario lo vea y, lo, y, y vea que eso es como un, una historia completa, ¿vale? Aquí podéis ver uno, que es un vídeo y abajo tiene los precios y todo eso. Eso en cuanto a Facebook e Instagram. Respirad. Es que, como os he dicho, en cuanto conocéis cómo se configura una campaña de Google Ads, sabéis cómo se configura prácticamente todo porque todos lo han copiado el sistema. Luego, Google Ads es cierto que ha copiado cosas para el display, sobre todo, ha copiado cosas de Facebook. De hecho, a mí me han salido encuestas de, ¿qué te gusta más? ¿Esto de Ads o esto de Facebook? ninguno de los dos, pero bueno, han ido copiando cosas, ¿vale? Twitter Ads, bueno, el panel de, de gestión está aquí, ads.twitter.com. Las acciones publicitarias de Twitter son útiles para generación de impacto y refuerzo en periodos cortos de tiempo sobre todo. La desventaja es que es, tiene menos vida un, un impacto de publicidad en Twitter que uno en Facebook. En Facebook un post dura 21 minutos, en un post de Instagram tiene 14 minutos de vida de media y un tuit tiene 9 minutos de vida. O sea que pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y lo has pasado. Pero hay negocios a los que le funciona bien. De hecho, yo he llegado a clicar en algún anuncio de Twitter particular de algo que me interesaba mucho. Eh, los objetivos de campaña se explican en el business.twitter.com. Todas las herramientas tienen un business, ¿vale? Business.facebook.com, business.instagram.com, business.twitter.com. Todos tienen un business, que es el panel. Entonces, cuando tú lo abres, te dice, ah, ¿quieres hacer publicidad? Estupendo. Hay campañas de reconocimiento para generar mayor alcance. Hay campañas de reproducción de vídeo, de... de se llaman campañas de consideración, que es para que te consideren. vale, Tiene reproducciones de vídeo, reproducciones pre-roll, que es de eh, para contenidos premium, descargas de apps, de interacción, para que le den like a un tweet que has publicado, clic en el sitio web para que te lleven a la web donde está la oferta, o de seguidores, para ganar seguidores. Y las de conversión, que son eh, no, normalmente reinteracciones con la app para que las personas interactúen con una app que tú tengas. Eso lo hacen mucho eh, las empresas que tienen juegos de app, de móvil, lo, los ponen muchísimo en Twitter. Como tu timeline tenga algo de eso, de juegos y demás, te van a salir hasta la sopa. Y luego tiene un botón que se llama Quick Promote, que es eh, promoción rápida, que es una forma de lanzar eh, un tweet que ya tengas lo, cuando tú abres para abrir las estadísticas del tweet. Le puedes dar al botón de Quick Promote. Eso hará que se republique tu tweet y además se lance muchas veces para que la gente lo vaya mucho. Y entonces amplía, eh, te hace una segmentación geográfica, le pones el gasto que quieres y a volar. Eliges el tweet, por ejemplo, este. Una desaparición brujería, una que la reemplazó Chicago, por ejemplo, un, un, un tweet que Ya existe 724 impresiones, 60 integraciones. Tú dices, hmm, tiene bastantes impresiones para el nivel de seguidores que tengo. Pues le das a clic en comenzar y relanzas el, el tweet. Vale, seleccionas la localización que quieres segmentar, donde lo quieres vender. Seleccionas tu presupuesto, confirmas el nivel de gasto tanto al día y a volar. Y luego ya ves. ¿Cómo ha salido todo? A través de estas analíticas. En analytics.twitter.com tienes las analíticas del tweet. Pues has conseguido 230.000 impresiones en 28 días. Resumen, tantas impresiones, tantos tweets, tantas visitas al perfil, tantas menciones, tantos seguidores. De esos seguidores eh, tienes tanto de hombre, tanto de mujer. Esas estadísticas, aunque no os lo parezcan, los son muy útiles para crear productos o servicios muy específicos para el segmento que ya es especificado Y eso en cuanto a Twitter, es que no entro más en detalle porque es que, como veis, son muy parecidas. Son muy parecidas las de Facebook, las de Instagram y las de Twitter. Lo único que varía son las consideraciones que hay ¿En cada red social? ¿Para qué sirve, los tipos de vida que tienen y, la, y la in, el tipo de interacción que tiene el público para con esa red social? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por fin. ¿Alguien me puede decir... Pero entonces, para mi negocio, ¿cuál es la mejor red social? Respuesta. Aquella a la que tengas más vida y más interacción. No vale de nada que tengas 5.000 seguidores en Facebook y pongas publicidad en Twitter donde tienes 300 seguidores. A menos que quieras encontrar nuevos seguidores en Twitter para lanzar algo en particular. Pero siempre os diré, que el tipo de publicidad que tenéis que hacer es eh, siempre publicidad orientada a la red social donde más eh, público tengáis y hayáis conseguido ya. Esto hará que la publicidad sea muchísimo más útil. Y dentro de cada red social, el tipo de objetivo lo tenéis que determinar y sobre todo, sobre todo, sobre todo segmentar las audiencias. Podéis crear una audiencia por cada tipo de producto que tengáis. Porque a lo mejor hay productos. En el caso de, eh, yo qué sé, un negocio de barrio eh, que tiene distintos tipos de ropa para, para hombre, para mujer, para chica joven, chico joven. Pues cread una segmentación determinada. Y ahí incluso podéis... No tiene por qué ser gente que vaya a comprar no sé qué. No, puede ser gente interesada en moda. Gente interesada en la marca no sé qué. ¿Vale? A partir de ahí... Podéis crear una segmentación muy útil que luego a la hora de crear vuestro anuncio no tendréis que volver a elegir la. hacer toda la segmentación de, de intereses, sino que abrir y decís, elegir, elegir segmentación, y como ya las tenéis, le ponéis un nombre a cada segmentación, acorde a lo que hayáis hecho, eh, segmentación de mujeres interesadas en moda, clic y ya la agrega a la, al anuncio. Y ya, ¡pum! se lanza. ¿Alguno me puede decir, mmm, Damián, ¿y el píxel de conversión de Facebook? ¿Por qué os meditéis en ese merengenal? Eh, ¿Cómo está de precio la campaña de Instagram comparado con Facebook? ¿Coste por clic, por ejemplo? Eh, Amalia, no hay un coste por clic. Las campañas de Facebook y de Instagram eh, tienen el coste por periodo de tiempo cerrado. Es decir, un coste de... Eh, normalmente que vas a estimar tú en función de tu público. Ellos te dirán, conseguirás 3.000 clics en un periodo de 5 días con 7 euros al día, con 20 euros al día. A partir de ahí tú lo configuras. Hay audiencias más caras, hay audiencias más baratas. No hay un coste por clic directo. Normalmente el coste es por segmentación y tiempo. En Instagram comparado con Facebook es difícil de estimar porque hay veces que eh, haces un coste eh, mixto. Las cosas que tienen que ver con decoración, moda y, y campañas de influencers y demás suelen tener más coste y lo orientas casi siempre, lo orientas solo a campañas de Instagram. Mientras que otras con intereses más generales o tiendas más genéricas lo vas a orientar a Facebook generalmente. Y ya te digo que el coste va a variar muchísimo en función de la segmentación por audiencias que tú hagas, de intereses de audiencia y área geográfica y el área completa. Y el propio Facebook, a través de su herramienta, te dirá cuál es el coste estimado que tiene. Que tú lo puedes subir, ¿vale? Y Facebook te dirá, ah, pues vas a obtener más impresiones porque voy a lanzar más veces tu, tu anuncio. Pero normalmente no hay un, no hay un coste por clic. ¿Vale? Hay un coste genérico. De nada, Amalia. Sí, lo tengo aquí. Bien, seguimos. Eh, os voy a hablar ahora de otras herramientas de publicidad online para pymes, ¿vale? En los siete minutitos que nos quedan, hay algunas herramientas, no entro en profundidad, porque de hecho han habido o hay eh, algunos talleres específicos de esto. Newsletter. Muchos lo conocemos, la mayoría, seguro que tenemos alguno que nos llega, algunos queridos, algunos menos queridos, que nos llega eh, a nuestro correo electrónico, ¿vale? Una newsletter es un boletín digital donde nos llegan noticias de una empresa o de, o de un servicio concreto al que nos hemos apuntado. Hoy en día, además, tiene que ser un, que nos hemos apuntado específicamente. A la hora de diseñar esa newsletter, tienes que tener claro tus objetivos, el contenido y el destinatario. Normalmente, la, muchas newsletters eh, van ligadas a una página web que tenemos con una barra de suscripción. Damián, ¿cuál es el mejor para suscribirse? Porque me han dicho que Mailchimp tiene problemas ahora con la cookie, la anual de cookie y no sé qué, no sé cuánto. A ver, es el que mejor os funciona a vosotros. Es verdad que Mailchimp ahora mismo, que es una herramienta para lanzar newsletters, eh, tiene el fallo de que no cumple totalmente la, la normativa de cookies que lanzaron en agosto pasado. Eh, hay otras alternativas como Acuma Mail, Mail Relay o a Weber eh, y algunas son españolas. De hecho, MailChimp es americana, me parece. Americana. Me chivan por el pinganillo que es americana. Y por eso no cumple la ley. Pero hay gente que lo sigue usando. Y normalmente eso se liga a las visitas de la web, pues tienes tu ventana de suscripción, suscríbete para más cosas. Metes tus datos, lo confirmas en tu email y ya te empiezan a llegar las newsletters. También, ¿qué mmm, periodicidad tengo que darle a una newsletter? Pues ni todos los días, ni una cada tres meses, cuando tengáis algo que decir. Alguna gente lo manda, manda una por semana con muy buenos resultados y otra manda una cada cada mes, por ejemplo. Os pongo un ejemplo. Fijaos hasta qué punto se puede usar las newsletters. Esto es de un escritor que se llama Raúl Garbantes, eh, que lo que hace es que utiliza las, las newsletters para interactuar con su público, escribe novela policíaca rápida, triple thrillers de 150 páginas más o menos, a un precio muy bajo y lo que hace es que eh, interactúa con el público. En vez de cómprame mi novela, no. Lo que hace es que se lo ocurra Necesito tu ayuda para elegir portada. Necesito tu ayuda para elegir el gancho o claim para leer esta novela. Eh, necesito tu ayuda para que me eches una mano leyéndote el primer capítulo y me digas tu opinión. ¿Vale? Crea. Intenta crear feedback para que le llegue a, su, eh, que le llegue a él y eso le asegura un montón más eh, de predisposición a la hora de sacar la novela. Eso en cuanto al, a la newsletter, ¿vale? La newsletter se compone, pues eso, con la herramienta que tengáis para newsletters. El blog como el elemento de reputación online en la PyME es una forma de promoción también, ojo. El blog que tengáis en vuestra página web, si tenéis página web, tiene que estar actualizado. Sobre el, que hable sobre el negocio, sobre productos, pero también del, que hable del sector en general. Hay tres tipos de objetivos en marketing online para contenidos. Eh, y los objetivos, dentro de los objetivos hay otro, que es el primero, incrementar ventas, consolidar clientes, potenciar la reputación, que eso entra un poco en consolidar y promocionar ofertas y productos de temporada, informar sobre el sector. ¿Vale? Es súper importante. Puede ir muy bien, ¿por qué? Porque si tú tienes un blog y lo tienes mantenido, la gente ve que está vivo, que tú estás poniendo información, que le estás dedicando tiempo. Es decir, que la empresa tiene cosas que decir. Aunque sea, aunque estés hablando de neumáticos, da igual. Permite afianzar tu reputación porque si hay algún problema en redes sociales o lo que sea, tu blog siempre será el lugar de referencia al que van a acudir en busca de información. ¿Cómo se hace un blog newsletter? El blog está incorporado normalmente en las páginas web tipo WordPress. Tienes una ventana de blog para escribirlo ahí. La newsletter, sí, hay cursos de ambas dos cosas, eh, Juan Félix. Ya es cuestión de bichar un poco, pero normalmente hay. El blog, normalmente si te haces una página en WordPress, eh, tiene una sección dedicada al blog y tú entras y te pones a escribir. Escribes sobre el tema, te creas un, un panel de publicaciones y dices, vale, este mes voy a hablar dos veces sobre tal cosa. Y escribes entre 300 y 600 palabras sobre el tema. Y la newsletter es más complejo. Hay cursos sobre eso específicos. ¿Vale? Sobre MailChimp, sobre MailRelay, sobre AcumbaMail. Y en función de la herramienta que vayas a utilizar. Y luego, en el blog no tienes que cometer el error de enfocar el contenido solo eh, al cliente incrementar ventas. Puedes utilizar... Utilizarlo para hacerte eco de noticias y poner el punto de vista de la empresa sobre el sector de nada, Juan Félix. Eh, puedes usarlo para referenciar a otras marcas, a otros eh, competidores directamente, pero sí para ir hablando del, del sector en sí. Y luego la geolocalización como elemento de marketing de movilidad que ya vimos en, en uno de los primeros webinars que yo di que la geolocalización para el marketing de movilidad es súper importante porque te permite estar presente a la hora de que te busquen, de, de que el público quiere saber algún dato, quiere hacer algo, quiere ir, quiere comprar. Eso te permite estar. Y como veis, eh, se puede la geolocalización como marketing también se puede impulsar mediante publicidad a través de Google Ads, de Facebook Ads y de Twitter Ads que te permite hacer una segmentación geográfica. Así que, puntos clave, eh, la publicidad online con un presupuesto controlado te hace llegar a más público, pero lo tienes que segmentar muy bien, tienes que elegir muy bien a quién te diriges. No vale, no vale decir, yo voy a todo el mundo. Emplea la publicidad online cuando ya tengas el negocio más asentado, ¿vale? Y eh, esté sea parte de tu estrategia. Tiene que ser muy consciente. No hagas una promoción de un post porque sí. Todo tiene que tener un motivo. Luego, Ads es muy potente, pero Google Ads es muy potente, pero más caro. Llega más gente, pero Facebook e Instagram están muy segmentados y llega gente que ya está predeterminada a que le interese algo. Elige sabiamente... Y por último, el éxito de esta publicidad la marca el cumplir los objetivos que te has marcado. No invertir más o menos cantidad de dinero, sino optimizar. Así que antes de lanzar cualquier tipo de publicidad, establece bien tus objetivos. Si estableces y marcas bien los objetivos, podrás ver si se cumplen o no, independientemente de, del presupuesto. Es decir, optimízalo al máximo. Y dicho esto, podéis aplaudirme. Turno de preguntas, si tenéis alguna. Hay aplausos por ahí, alguien Paco me ha puesto aplausos. Eh, bravo. Gracias, gracias, gracias. Próximo, pase a las... Eh, lo dicho, eh, como veis es algo complejo en realidad, es meterse, toquetear e ir empezando a pensar. A ver, ¿no crees que con esto del COVID cada, vez la gente, eh, cada vez más gente piensa dónde y cómo va a estar su dinero? La gente cada vez más quiere una atención más personalizada y es más difícil llegar a tu público final. Mi pregunta, ya que no se ha hablado, es ¿los influencers como método de venta, visibilidad y posicionamiento de productos irá cada vez más en alza? A título personal, ¿cómo es este mundillo a medio plazo? Vale. Yo me interesaría en esto. Sí, es verdad que la gente hay más ahora que está más concienciada para con el mundo online, eh, vigila más, buscan más mm, eh, referencias y reseñas con respecto a lo que va a contratar. Los influencers, eh, las experiencias de las que he oído hablar y que conozco es que los nano influencers y los micro influencers de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000 funcionan mucho mejor que los mega influencers, que son carísimos y no siempre tienes una forma de medir el retorno de la inversión. Entonces, eh, ¿cómo lo veo? Pues que el nano influencer, el que tiene entre mil y cinco mil seguidores, es mucho mejor para un negocio pequeño que un mega influencer. Que Eva Longoria diga, id, a, id al negocio de Cristóbal. ¿Vale? Es eh, ¿Por qué? Porque un micro-influencer, nano-influencer, dependen de no defraudar a su público, de no engañar, de no decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque normalmente se van a dirigir a un público que la mayoría son amigos o conocidos, e incluso familiares. Eso quiere decir que su palabra pesa mucho más y una recomendación vale bastante. Hasta ahora, de gente que he conocido que ha usado nano-influencers, de 10 que usaron, 7 con 7 les fue muy bien. Esa es mi recomendación. No soy muy partidario de, de esos influencers del tirón, pero sí como un apoyo a la campaña, no como gesto único de campaña, ¿vale? Buena respuesta, gracias. A ti, Cristóbal, vale por preguntar. ¿Alguna preguntilla más? ¿Consultas? ¿Dudas? Pues, hala. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y ¿Sí, Cristóbal. Hasta luego. Gracias a todos.